Hola buenas, en este vídeo vamos a tratar eh, los músculos rotadores laterales, o sea, su acción principal es la rotación lateral. Como veis, solamente he escogido uno que es el piriforme, pero vamos a estudiar más músculos eh, cuya acción principal es la, la rotación lateral del muslo, ¿vale? Como puede ser el gemelo superior e inferior, como va a ser el obturador interno y como va a ser el cuadrado femoral. Bien, eh, yo me centraré en este en el piriforme por la importancia clínica que, que puede tener este músculo. Es un músculo profundo que lo vamos a localizar en la parte posterior del, del miembro inferior. Yo tendré que retirar el, el glúteo mayor, retiro aquí este glúteo mayor, y ya vemos el piriforme, lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este músculo el piriforme sale de lo que es la cara pélvica o la cara, la superficie anterior eh, lateral del sacro, Vale, y se va a insertar en el fémur, en, la, en el tocante mayor del fémur, como veis aquí. Eh, va a salir de la cadera, ¿vale? es un músculo que va a salir de la cadera, por el agujero isquiático mayor, ¿vale? para unirse al, al tocante mayor. Su importancia clínica, habíamos, bueno, había dicho que era que iba a resaltar eh, su estudio por la importancia clínica, y es que eh, entre el cuadrado femoral y el piriformes vamos a tener el recorrido del nervio ciático. Entonces cualquier lesión que tengamos en este músculo, en el piriformes, nos va a favorecer que tengamos problemas eh, de por compresión del, del, del nervio ciático. La famosa ciática viene por problemas en este, en, en este músculo. Así pasamos ahora al cuadro. Y lo vamos a cubrir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ¿cuál es la acción principal? Bueno, pues la acción principal del rotador lateral va a ser la rotación. Rotación lateral del muslo. ¿Vale? Su inserción. Su inserción, habíamos visto que iba a ser en el sacro. Y ponemos aquí, vamos a marcar lo que es eh, la cara pélvica. ¿vale? Y también entre los forámenes el foramen 2, 3 y 4 del sacro. ¿Dónde se nos va a insertar? En el trocánter mayor del femur. Mayor del femur. ¿De acuerdo? ¿Y qué otros músculos van a ser rotadores laterales que, se estudian, que estudiamos en clase? Bueno, pues son los el músculo gemelo, el gemelo superior e inferior, ¿Sí? el obturador interno y también el cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Vale. Pues estos tres músculos junto con el piriforme eh, son músculos que vamos a, a agrupar eh, como músculos rotadores laterales, o sea, su acción principal es la rotación lateral. Hay muchos más músculos que pueden favorecer o, o, pro, o promover lo que es la rotación lateral del muslo, pero estos son los que tienen una acción principal y bueno, una función principal a la hora de realizar la a, rotación del, lateral del muslo. Pues venga, nos vemos en clase. ¡Talo,